Hola, soy Tim. Bienvenido a la lección 6. En ella veremos los acordes de potencia, muy importantes para tocar guitarra rock, punk y metal. En esta lección utilizaré una guitarra eléctrica. Si tienes una, sería buena idea que la conectaras a la MAC para utilizar algunos de los sonidos de amplificador que incorpora. Una guitarra acústica también sirve, aunque no conseguirás el sonido distorsionado típico de los acordes de potencia. Antes de empezar, Afina la guitarra con el afinador incorporado en GarageBand. Un acorde de potencia es un acorde de dos notas que suele tocarse en las cuerdas graves. Los guitarristas de rock, metal y punk lo emplean porque crean un sonido grave, potente y cañero como este. El acorde de potencia más grave que puede tocarse es el acorde abierto de Mi. Solo tienes que tocar la cuerda mi grave al aire y pisar la cuerda la en el segundo traste con el segundo dedo. Las otras cuatro cuerdas no participan. El nombre correcto de este acorde de potencia es mi quinta. Y el único truco para tocarlo consiste en asegurarse de no tocar las otras cuatro cuerdas al pulsar las dos más graves. El mejor modo de evitar que suenen mientras tocas el acorde es colocar el primer dedo sobre estas cuatro cuerdas en el primer traste, sin llegar a pisarlas, solo apagándolas o silenciándolas de este modo, de forma que no suenen. Otro acorde de potencia casi idéntico al mi quinta es el la quinta abierto. Este acorde utiliza la cuerda la al aire y la cuerda re pisada en el segundo traste. Debes tener cuidado de no pulsar la cuerda Mi grave al tocar el La quinta. Muchos guitarristas evitan que el Mi grave suene pasando el pulgar sobre el mástil para silenciar la cuerda. Así, si pulsas la cuerda Mi grave por accidente, no sonará. También puedes apagar las cuerdas no usadas con el índice, como hiciste con el acorde de Mi quinta. Toquemos una progresión para practicar los acordes de mi quinta y la quinta que acabamos de aprender. Va así. Dos compases de mi quinta, uno de la quinta y otro más de mi quinta. Para el rasgueado usaremos corcheas descendentes constantes así. Aquí vamos. 1 dos, tres, cuatro. Este patrón de golpes descendentes es muy popular para los acordes de potencia. Cuando ensayes, concéntrate en lograr un ritmo consistente. Empieza despacio con el regulador de velocidad y acelera poco a poco a medida que mejores. Mantener un ritmo sólido es uno de los elementos más importantes para que esta técnica suene bien. De momento, hemos aprendido acordes en posición abierta. Se llaman acordes abiertos porque al menos una de sus cuerdas se toca al aire. Ahora, aprenderemos a movernos por el mástil con los acordes de potencia sin usar cuerdas abiertas. Primero, veamos de nuevo el acorde abierto de mi quinta. Las dos notas de este acorde son la tónica, que está en la cuerda mi grave, y la quinta, en la cuerda la. Ten en cuenta que el acorde recibe su nombre de la nota más grave o tónica, mi. Si ahora movemos ambas notas un traste arriba, hasta el primer traste de la sexta cuerda, y el tercer traste de la quinta cuerda, hemos movido o transportado el acorde de mi quinta a otra tonalidad o nombre de acorde. En este caso, fa quinta. Toca el acorde de fa quinta pisando la sexta cuerda en el primer traste con el primer dedo y la quinta cuerda en el tercer traste con el tercer dedo. Este acorde de potencia puedes desplazarlo a cualquier parte del mástil. Con solo desplazar toda la forma del acorde por el mástil hasta distintos trastes, puedes tocar muchísimos acordes de potencia. Así. Recuerda que los acordes de potencia reciben su nombre de la nota más grave, la tónica. Por ejemplo, la nota en el primer traste de la sexta cuerda es fa. Por tanto, el acorde de potencia en el primer traste se llama fa quinta. Si mueves la forma del acorde al segundo traste, se convierte en fa sostenido quinta porque la nota en el segundo traste de la sexta cuerda es fa sostenido. No es necesario aprender ahora el nombre de todos los acordes de potencia en todos los trastes del diapasón, pero aquí tienes algunos más para empezar. Mi quinta, fa quinta y fa sostenido quinta ya están. Si subes un traste hasta el tercero, tienes el acorde de sol quinta. Fíjate en que la tónica en la sexta cuerda es la misma que en el acorde de sol abierto que aprendimos en la lección 2. Se debe a que ambos son acordes de sol. Otro acorde de potencia común es la quinta, en el quinto traste. Un modo distinto de tocar en la quinta que aprendimos antes. Otro más es to quinta, en el octavo traste. Aquí tienes una progresión que incluye casi todos los acordes de potencia que conocemos. Fíjate en la anotación de los acordes. Volvemos a usar golpes descendentes y recuerda no rasguear las cuatro cuerdas agudas. Empezaremos con Do en el octavo traste. 1, 2, 3, 4, Do. La. Sol. Fa. De nuevo. Estos acordes móviles te permiten tocar una forma simplificada de la mayoría de los acordes de cualquier canción. Mientras sepas encontrar la tónica, podrás tocar cualquier acorde de potencia. También puedes tocar acordes de potencia con la tónica en la quinta cuerda. Igual que los acordes de potencia en la sexta cuerda se construyen desde el mi quinta en posición abierta, los de la quinta cuerda se construyen a partir de un la quinta en posición abierta. Mueve la forma un traste arriba y obtienes un si bemol quinta. El acorde se llama si bemol porque esa nota es su tónica. Mueve la forma al tercer traste y se llamará do quinta. En el quinto traste, re quinta. En el séptimo, mi quinta. Al tocar los acordes, acuérdate de tocar solo las cuerdas la y re. Intenta no pulsar la cuerda mi grave ni las tres más agudas. Aquí tienes una progresión basada en acordes de potencia en la quinta cuerda. Empieza con un acorde de re quinta en el quinto traste durante un compás. Baja a si bemol quinta en el primer traste durante dos tiempos y sube a do quinta en el tercer traste durante dos tiempos. Toca conmigo. Solo con golpes descendentes. Uno, dos, tres, cuatro. Si bemol, do, de nuevo. Al tocar acordes de potencia en la quinta cuerda, ten en cuenta que solo debes tocar la quinta cuerda y la cuarta cuerda. El palm mute. Es un estilo de rasgueado en el que apoyas ligeramente el canto de la mano derecha sobre las cuerdas, justo delante del puente de la guitarra. Esto amortigua el sonido de las cuerdas y crea un tono grueso y pesado en los acordes de potencia, así. Con la púa entre los dedos, apoya el canto de la mano derecha sobre las cuerdas, frente al puente. Mantén el canto de la mano tocando las cuerdas y gírala para pulsar. Ahora, al rasguear las dos cuerdas del acorde de potencia, deberían sonar amortiguadas y secas. Puede llevarte un tiempo encontrar la mejor posición, así que sé paciente. Probemos el palm mute con un acorde abierto de mi quinta y golpes descendentes. Empezaremos lento e iremos aumentando la velocidad. Más rápido... más rápido. También puedes crear acentos al usar el palm mute, rasgueando con más fuerzas en algunos tiempos así. Toquemos juntos, primero lento y luego más rápido, fuerte, 2, 3, 4, fuerte, 2, fuerte, 4. Fuerte. 2. 3. 4. Fuerte. 2. Fuerte. 4. Hay partes de la canción de esta lección que usan palm mute con el mismo ritmo descendente que hemos estado tocando. Cuando te sientas cómodo con los acordes de potencia y rasgueados que hemos trabajado, estarás listo para tocar junto al grupo en la sección Reproducir canción de esta lección. La canción tiene dos partes, estrofa y estribillo. La estrofa tiene un ritmo con palm mute y comienza con un acorde de potencia de la en el quinto traste. Un do en el octavo traste. Un fa sostenido en el segundo traste. y un fa en el primero. Esta progresión se repite varias veces. En el estribillo, levanta la mano para que los acordes suenen con más brillo. Empieza con un acorde de potencia de do en la quinta cuerda, tercer traste. Sube al sexto traste para tocar un mi bemol y permanece en el mismo traste, pero pasa a la sexta cuerda para tocar un si bemol. Termina volviendo a acordes de potencia de quinta cuerda en el octavo traste para fa. No olvides que puedes usar el regulador de velocidad para ralentizar la velocidad. Cuando toques todos los acordes y ritmos correctamente, puedes empezar a aumentar la velocidad. Diviértete.